Vamos a trabajar con la aplicación GPG for Win para probar el funcionamiento del cifrado asíncrono o de clave pública privada. En primer lugar, deberemos haber descargado el programa GPG for Win y proceder a su instalación. Una vez que lanzamos la instalación, el programa nos va a solicitar la creación de nuestra llave pública y llave privada y simplemente introduciendo una versión de correo electrónico y nuestro nombre o el nombre que queremos asociar a nuestra clave, se procederá a la creación. Como podemos comprobar, aquí tenemos la llave privada y la llave pública, ¿no? indicando estos dos iconos diferentes que tenemos ambas llaves. El primer paso que deberíamos de dar sería, de nuestra llave privada y pública, exportar la parte pública para poderla entregar a otros usuarios. Basta con hacer clic con el botón derecho y sobre la opción de exportar case, darle un nombre al fichero que vamos a generar, pongo mis iniciales y mi apellido y seleccionamos la carpeta donde queremos guardarla. Una vez eh, grabada la clave, podemos comprobar que si accedemos a la carpeta de descargas, nos encontramos con que ya está el fichero listo. Este fichero deberíamos entregarlo a cualquier otro usuario con el que tenemos que ponernos en contacto para que pueda eh, también cifrar o verificar la firma que hayamos enviado. Bien, bueno, si continuamos con nuestro programa, el siguiente paso que podríamos dar sería importar precisamente la clave que tenemos de otro usuario. En este caso, eh, me he adelantado ya a tener la llave de ese usuario, en este caso sería este fichero que corresponde al nombre de, de Jorge, que sería en este caso de la persona con la que quiero ponerme en contacto, y para ello debemos de ir a la opción de importar y seleccionar este fichero. Una vez que seleccionamos este fichero, la clave, como veis, se importa correctamente y podemos ver que ahora, además de nuestro par de llaves, tenemos una clave nueva que corresponde al usuario Jorge. Esta clave, eh, en principio, eh, la marca como desconocida porque acabamos de recuperarla desde un fichero y el sistema necesita que le validemos que confiamos en que esta clave pertenece a este usuario. Yo sé que así es, con, lo que, con el botón derecho voy a decirle que quiero poner la confianza y le digo que la confianza en esta llave para mí es absoluta. Una vez que ya la llave aparece con la confianza absoluta, ahora sí que ya Podemos eh, decirle, eh, o bueno, podemos utilizar eh, su llave para, por ejemplo, enviarle un documento eh, firmado por nosotros y cifrado para que sólo él pueda abrirlo. Como ejemplo, vamos a ir a la carpeta de archivos y dentro de la carpeta de archivos, pues vamos a seleccionar eh, un fichero. ¿no? Por ejemplo, podríamos ir a la carpeta de imágenes. Aquí tengo una imagen de, de, de prueba, hasta que ahora hay png Vamos a abrir este documento y una vez que ya tenemos el documento seleccionado, eh, marcamos la opción de encriptar, que correspondería a cifrar ¿no? en castellano. Entonces bueno, vamos a darle a la opción de encriptar y lo que nos va a preguntar es con qué clave pública eh, queremos cifrarlo. Realmente si lo quiero cifrar para este usuario, marcaría la clave de este usuario. Pero si tuviera a varios usuarios y fuera a enviar este fichero a varios usuarios simultáneamente, elegiría o seleccionaría las claves de los demás usuarios. También me da la opción de si lo quiero firmar. Evidentemente, si lo quiero firmar, la opción es hacerlo con mi clave privada. Esta es la que pertenece, ¿no? en este caso, mi clave privada, la de JC Rodríguez, mientras que esta, como decimos, es la clave pública con la que voy a cifrar. Recordar siempre que la firma se hace con la clave privada del, del que envía y se cifra con la, cable, con la clave pública del que va a ser el destinatario. Bueno, pues le vamos a dar a aceptar y a partir de aquí, bueno, ya me dice que ya había hecho el proceso anteriormente, me va a pedir la contraseña. De mi llave privada. No me está pidiendo la contraseña de la clave pública del usuario, sino que me pide la contraseña de mi llave privada para poder firmar este documento, en este caso esta imagen, y que lleve mi firma electrónica. La llave privada, como sabéis, está protegida por una contraseña, que es la que nos hace, digamos, eh, proteger esa llave para que no caiga en manos de otra persona, pero no así la clave pública de otros usuarios, en las que la podemos usar libremente y realmente no necesitamos contraseña. El que va a necesitar la contraseña sería el usuario que reciba este fichero, que cuando lo reciba, para descifrarlo, ¿no? en este caso, como veis aquí, para eh, hacer la opción de descifrar, debería de tener la llave privada. En este caso yo lo he firmado con su llave pública, luego lógicamente el propietario tendrá su eh, llave privada.